¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Harlock. Nueva serie, chicos. Nueva serie que va a ser un pepinaco. Pero un pepinaco de los gordos, chicos. De los más top del canal. Espero que os encante. Espero que me encante. Un juego de Pokémon con fusiones. Es que no sé qué más hay que decir. No sé qué más os puedo contar. O sea... Va a ser epiquísimo, va a ser brutal, la vamos a disfrutar, la vamos a gozar y espero que os encante. Antes que nada, eh, por favor, la ROM ha sido hecha por Splayon, como podéis ver en, en el jueguecito, y ir a su canal, lo tenéis abajo en la descripción Si no lo conocéis, tenéis que ir a verlo porque obviamente es el que ha hecho esta ROM Y no solo la ROM, también el layout, también la miniatura Así que, o sea, dadle mil gracias porque es un crack de los que no quedan en el mundo Pokétuber Vamos a darle chicos, no quiero perder mucho más tiempo Vamos a leer las instrucciones, que aquí eh, vienen unas cuantas Y sobre todo agradecimientos como siempre a Splayon por este pedazo de juegazo eh, Bienvenido a Pokémon Chaos 2, la ROM ha sido realizada por Splayon para cualquier tipo de duda o pregunta, puedes pasarte por mi canal de YouTube y de Twitter. También podéis eh, preguntarle en Twitter lo que queráis. Tienen su canal para descargarlo, o sea que eh, ir allí lo tenéis. Tranquilamente, podéis bajarlo y jugarlo a la vez que yo, si es lo que os apetece. Comparte y disfruta el juego. En esta aventura encontrarás nuevas criaturas jamás vistas y desafíos que te harán buscar nuevas estrategias. Ojito, un mundo lleno de más de 250 fusiones Pokémon te espera. Nada más que decir, o sea, nada más que añadir. ¿Qué haces que no dejas un super like de compitrueno a este vídeo? O sea, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Busca y captúralos a todos. ¡Let's go! Agradecimientos. a bueno, es cierto. No solo la hizo Splayon, ¿vale? La hizo con más gente: Aleja Kaiser, Oscar, Mota Game. Algunos que no conozco. Aquí los tenéis todos por si queréis buscaros. Ether es verdad, Etherart también. Eh, seguramente el que se dedicó a hacer los sprites también le conozco. Eh, bueno, dedicado a mis seguidores y a todos los fans de Pokémon, como sois vosotros y como soy yo. Let's go! ¡Ya está! Perfecto. Vamos allá chicos, se viene, se viene Buenas, eres nuevo en este universo Hombre, más o menos, en este de aquí sí, en este de aquí sí Me llamo Oak, aunque me conocen como profesor de Pokémon Este mundo, oh, primera fusión chicos Es un, eh... lo diré, lo diré, lo diré, lo diré Ostras, empezamos bien, eh Es un Hitmon, Hitmon ¿Cómo puede ser que no me salga? Hidmontop, no, Hidmontop no, es, es la pregunta, Tirogue, joder, Tirogue, Tirogue con, con Rograf, puede ser, supongo que sí, ¿no? Hasta hace poco las fusiones no existían, así que no sé mucho, la verdad, pero lo estudié a fondo, perfecto, vamos allá, chicos, Dios, primero cuéntame algo sobre ti. Madre, madre, estoy como un niño pequeño, ¿eh? Ahora, dime eres un chico o una chica? Vale, vamos a ser eh, chica, ¿de acuerdo? Ya hemos sido chico en el último lo que Yo creo que ya nos toca ser chica hace mucho Creo que no hago una serie con una chica, me parece Así que, let it go ¿Cómo te llamas? Joder, esto es lo de siempre, tío Nunca sé qué nombre ponerle Porque siempre le pongo Eka Pero es que Eka suena como, como no sé, suena horroroso Pero bueno, vamos a ponérselo porque la vida es así Y, espera, ¿con mayúsculas o con minúsculas? Aquí hablan con mayúsculas Se lo ponemos con mayúsculas, ¿no? Eka Eka suena, suena como de pueblo, tío Pero bueno Cierto, tu nombre es Eka Sí Sí, me vale Este es mi nieto ¿Quién es? Muy competente Pero en el fondo se le quiere ¿Y tú cómo lo llamabas? Oh yeah Sabéis cómo lo vamos a llamar, ¿no? Hombre No entra coronavirus No sé si llamarlo virus o corona <risa> Corona, corona Hombre Hombre, ¿cómo lo saben? Corona V Oh, corona V Corona V Ahí lo llevas ¿Cómo lo sabes, así que es Corona V, sí. ¡Perfecto! Me gusta. Su nombre es Corona V. ¡Let it go! ¡Eka! ¡Estás a punto de entrar en un mundo con criaturas inimaginables! ¡Disfruta tu aventura! ¡Pokémon Chaos 2! ¡Vamos, chicos! Hoy sorteamos el starter. Oh, oh! Iniciamos en la cama, en la Kamichi. Puedes. puedes. Puedes meterte y salir lo que quieras. ¡Una ultra bola! ¡Let's go! ¿Habrá un Pokémon? Hay una nota dentro de la Pokéball. No olvides pasarte por el Twitter oficial del juego Pokémon Chaos, vale, ya sabes eh, sí. No sé si existe, de hecho, pero bueno Vamos a poner la, la velocidad rápida Porque está esto un poco Un poco eh, lento Esto en estéreo, bueno, esto no sé si influye En algo, pero bueno Y los frames, ah, los frames <risa> No, no, el frame El el borde eh, Me da igual, la verdad, eh, este mismo Equiliqua. vale Vamos a coger la, la poción de rigor Que supongo que estará aquí, ¿no? Oh mira, está en inglés Sacamos, hay poción, hay poción, ¿Hay poción. Esto, importantísimo para el Harlock, chicos Harlock, 10 vidas, cada vida Es, es un sustito Así que, por favor, no quiero perder Y vamos a por el starter Tengo unas ganas de ver los starters De locos ¡Oh! Pokémon nuevo, Pokémon nuevo Que es un Meowth Mikiu con Mimikyu Meowth con Mimikyu Qué guapo Qué tipo será, tío ¿Será normal, fantasma, normal, hada? ¿Fantasma, hada? No sé No, no sé, no sé, no sé, no sé nada, tío No sé nada y eso me encanta ¡Hola, mamá! En fin, todos los niños se van de casa algún día Ah, nuestro vecino, profesor, yo quería verte Pues vámonos, vamos a por el profesor Por cierto, tengo el turbo El turbo típico de los juegos de, de GBA, ¿vale? Pero no lo, lo intentaré no usar mucho, ¿vale? Vamos a, vamos a hacer que la serie sea un poco, no sé Un poco más fundamento ¡Hola, profe! ¡Buenos días, Eka! Tío, es que Eka suena como el objeto Ya está ¿No me dices nada más? Me tengo que ir por aquí, ¿no? Supongo. Voy por aquí. Ahí está. Vale, bien. ¡Eh, alto! ¡No te vayas! ¿Qué quieres, Profesor? ¿Me vas a dar mi poke? Cuidado, en la hierba alta viven Pokémon salvajes. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Vámonos. Dios, vamos a ver los starters. No estoy preparado, ¿eh? No estoy preparado para ver las fusiones. Vamos allá. Vamos allá. Quiero verlas. Quiero verlas. ¡Uh! -huh! Son, son tres starters de, de Bulbasur, Squirtle y Charmander. No, bueno, eso, eso no parece un Charmander, la verdad, pero supongo que será un Charmander, porque los otros sí parecen Bulbasur y Squirtle. Dios, abuelo, estoy harto de esperar. El coronavirus. No, no estás harto de esperar, ¿eh? estás bastante activo últimamente. Déjame pensar. Ah, sí, te pedí que vinieras. Espera. Eka, toma, aquí hay tres Pokémon. Bien, son fusiones. Cuidado, yo. No, cuidado, cuidado. Cuidado que el coronavirus te ataca. Cuando yo era joven no existía la fusión. Ahora esto es nuevo para mí. Tengo tres fusiones muy poderosas Te daré una, ¿cuál quieres? Oh, mamá Oye, vuelo, ¿y yo qué? Tranquilo, coronavirus, te daré otro a ti Vale, vale, ojo, ojo, ojo Se vienen los starters Primera fusión Bulbuig Bulbasur con Turtwig Me encanta, o sea, me encanta Turtwig fue mi primer inicial de de Pokémon Diamante Y Bulbasur fue mi primer Pokémon inicial de Pokémon eh, Amarillo Creo que recuerda que fue el primero que jugué Así que... Eh, mola, mola mucho, mola mucho. Una fusión de los starters, por cierto, que está bastante guay. No, no quiero y Vamos a ver el siguiente. ¡Squimbur, es Timbur. Timbur con Squirtle. ¿Has visto que bíceps? Oh, mamá. Bueno, Eka, entonces quieres al Pokémon de tipo agua. Squimbur, me flipa, ¿eh? ¿Squimbur? ¿Squimbur? Ojito, ¿eh? Porque Timbur y, bueno, con Keldur es... Buah, buah, buah. Qué guapo. Eh, no. Vamos a ver cuál es el último, porque este es Charmander, ¿no? ¡De oh! Deino. Deino. ¡Es Hydraigon! ¡Hidraigon con Charizard! Oh, oh. Madre, ¿qué, ¿en qué problema me han metido, niños? ¿En qué problema estoy metido? ¿Entonces quieres el Pokémon tipo fuego Charmander? Eh, Daymander, no. Eh. Uff, ¿cuál es más bonito, chicos? ¿Cuál os gusta más? Es que no sé cuál elegir. A ver, Turtuig y Bulbasur es el que más simple me parece, a pesar de que eh, la verdad que está guapo, pero eh, me molan más estos dos, bastante más. Es verdad que puede ser que para el Loki eh, el tipo agua sea mejor para empezar, porque es, el gimnasio es Brock, ¿no? O sea, a ver, eso, eso no, sé, no sé si está cambiado, ¿eh? Pero Brock, roca, lo típico, tengo un lucha, lo puedo reventar, o sea, le puedo hacer un hijo. Pero claro, luego si sí iríamos a por... Supongo que es agua lucha, ¿no? O sea, el tuyo que es agua lucha, no creo que sea otra cosa. Eh, este no sé qué, qué tipo será, porque puede ser hasta tres tipos, ¿no? Siniestro, fuego y dragón, ¿no? Este sí que eh, supongo que será eh, agua lucha y este será agua tierra, agua veneno, tierra veneno Esta puede ser tres cosas, no sé, bueno eh, Estoy entre estos dos, a ver, es verdad que un tipo de dragón, si es dragón, nos puede venir de puta madre Pero si es fuego siniestro, no es tan útil Creo que me voy a quedar con Squimbur, ¿eh? Me mola mazo Squimbur Me mola bastante Squimbur Yo creo que sí, ¿eh? A la de una... A la de dos, y nos quedamos con Squinbur. Le he visto y yo creo que este me ha me enamorado. Me es verdad que el Daymander el tiene buena pinta y me molaría ver la, la evolución final, pero eh, me voy a quedar con este. Ese Pokémon tiene mucha energía. Recibió al Squinbur del profesor Oak. ¿Con cuál se va a quedar? Eh, con, con, con el Bulbasur, ¿no? Supongo se quedará eh, coronavirus. ¿Quieres ponerle mote a Squidward? Eh, sí, claro. Y ojito, porque chicos, se viene el sorteo. Vamos a por la, eh, al sorteo. Aquí lo tenemos. Es una página donde coges ahí, le das al botón de Start y te coge un mote random. Así que, let's go. Eh, le tengo que dar eh, aquí, vale, espera un momento que, que sepa, aquí está, vale. En cuanto le demos, se elegirá un comentario aleatorio de todos los que estén suscritos al canal que hayan dado un buen like al vídeo anterior, al tráiler básicamente de la serie. Así que... Let's go, start, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, mote, se viene, mote, se lo lleva. <risa> Mi amiga Palomita, se lo yo. Esto, esto es completamente al azar, ¿vale? Yo no he elegido esto. Formulando confirmo que es una, una amiga mía que se llama Palomita, al menos algo de diversión para el fin de... En efecto, yo, ahora que está el coronavirus, os traigo algo de diversión. Ya sabes quién estará mañana en primera línea de batalla, ¿no? En efecto, Palomita, lo siento mucho, compañera, que estás ahí, trabaja en una farmacia y, claro, una farmacéutica a trabajar ahí, a dar medicamentos y... Todo el día, o sea, la verdad es que va a estar... Las va a pasar bastante jodidas. Así que, chicos, volvemos eh, al gameplay. Volvemos a, a nuestra partida. Y le voy a poner Fimo, ¿vale? Porque Palomita, al ser macho, como que le queda un poco raro el starter, ¿vale? Y Fimo, como que me mola más. Fimo, deformulando con el nombre que tiene, vamos. Ya visteis que Palomita nos hizo la figurita con Fimo, que estaba guapísima de nuestro starter. Así que este starter es que se lleva su nombre, o sea, es que es, que es perfecto. Eh, Fimo, le voy a llamar Fimo, porque es como masculino, ¿no? Creo que está bastante guay. Espero que le guste a Palomita. Vamos allá, chicos. Tenemos Starter Coronavirus. Pues este es para mí. Se lleva al Bulbuig. Y ahora vendremos. Combate, ¿no? Combate nada más arrancar, supongo. Eh, vale, pues vamos a verlo. Porque vamos a cotillearlo. Aquí está, Dios, nuestro Squimbur, Qué guapo. Agua lucha, en efecto. ¡Dios! Me, enca me encanta, me está, me está encantando este juego, eh. De verdad. Tiene torrente, o oh, esperaba esperado una habilidad oculta más guapa Pero bueno, está bien Tiene placaje y pistola de guasa, no tiene nada de tipo de lucha todavía Vale, pues vámonos Vámonos, vámonos, baby Vámonos, baby No sé, no sé si, si, si hay combate, hay combate Espera, eh, que aprobemos a nuestros Pokémon Adelante, luchemos Vamos allá Primer combate de esta pedazo de serie De este juego con fusiones contra el coronavirus Un Pokémon Bullwig. Vale ¿Será tierra? Es que sí, madre mía, Willy, compañero Tan noob como siempre Eh, Eka, es tu primer combate, ¿no? Sé que sabes jugar, pero voy a darte la turrita Vale, pues eh, dejamos esto, ¿no? Vamos a ver Pistola agua, o sea, no hay más Yo creo que, yo creo que si no es tipo... Si es tipo tierra, es neutro No, no es tipo tierra Quitarle vida es la clave Vale, no es tipo tierra, ¿eh? Recu... ¿En serio? O sea, me lo estás diciendo en serio Vale, este combate no se puede ganar O sea, directamente... Directa. Dir ¿Crítico? ¿Crítico? Por favor. Por favor. Vale. ¿Crítico? Pero. Pero qué broma es esta. Vale. Eh. Cao en un golpe. Ok, esto obviamente no empieza aquí en loque porque entonces sería absurdo. Hemos palmado. Bien, no soy el mejor. Y ya está. ¿En serio? <risa> qué decepción. Si ganas, recibirás dinero y tu Pokémon crecerá. Si pierdes, acabarás pagando dinero. Pero bueno, como eres aún un manco, esta vez te lo pago yo gracias, Profesor Oak Pero prepárate que las cosas serán distintas cuando salgas ahí fuera Entrena tus fusiones O el próximo que te dará una paliza es... Madre, Profesor Oak, estás un poco calentito, ¿no? Me comentan Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo Eka, abuelo, hasta luego Cuidado con el coronavirus Cuidado con el coronavirus, hermanos Vale, estos de aquí me dan algo Las fusiones, La fusión es un misterio Hola la, fusi... la fusión es un misterio El Profesor Oak es un experto en Pokémon Aunque la fusión es algo nuevo para él Vale ya está, no me puedo llevar a este, ¿no? Profesor Oak Dime que me lo das Dime que me lo das No, una pena Vale Pues nada, chicos Salimos de aquí Y se viene primero Hola, policía Hola, ¿cómo va el día, joven? Me gustaría invitarte a que te pasaras por el mejor foro Pokémon de todos los tiempos Allí estamos todos, pero faltas tú Puedes entrar en ultraumbral.com Ah, pues esto no tenía ni idea, la verdad Por alguna razón no lo sabía O me suena, pero no sé, no sé No sé, no sé. vale, pues eh, podemos continuar, ¿no? En efecto, chicos Chicos, ruta 1 No hay primer Pokémon de ruta porque no tengo Pokéballs, ¿no? ¿No? Creo ¿Tengo? No tengo, no tengo no tengo. Vale, no tengo, entonces eh, todavía no empieza el loque como tal Vamos a esperar a, a conseguir Las, las Pokéballs, pero ojito porque ¿Primer Pokémon de ruta? ¿Fusión? ¿Qué es eso? ¿Pid ¡Oh! Es Swineup up con Pidgey up con Pidgey, pistola agua Vamos a levelear un poco porque va, va tocando, ¿sabes? O sea, a ver... ¡Uy! Oh, ¡Es tipo tierra! ¡Eh! Ah, ¡Tierra volador! ¡Ah! Ya te voy pillando, te voy pillando. Vale, qué guapo. Este nos da una poción, ¿verdad? ¡Hola! Trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visitaros en Ciudad Verde. Te daré una muestra. ¡Let's go! Tenemos nuestra poti. ¡Poti, poti! Vale, vamos por aquí. Tenemos que llegar a la Ciudad Verde y si no me equivoco... Allí conseguimos eh, El paquete para el profesor Oak No el paquete del profesor, el paquete para el profesor ¿Qué cojones? ¿Es esto? ¿Qué es esto? Raxel 1% ¡Oh! ahí. ¡Ratata, ¡Oh, oh, oh! ¡Ratata! Y Cigar de 1% Pero, pero, pero, ¿por qué son dos? ¿Por qué son dos? No lo entiendo Pistola agua, pues será tipo dragón o tierra Dragón, dragón, dragón, dragón, es dragón, es eh, dragón. Es normal dragón, igual esos pico menos, no me venenes, No me venenes Vale, eh, voy a escapar, eh. Porque no sé si llego al cero Pokémon. Aquí, aquí se mueren, ¿verdad? No quiero problemas, no quiero problemas. No quiero problemas. No quiero problemas. <risas> ¡Ostras! ¡Primera ruta y ya tengo que huir de un Pokémon! ¡Tercero! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El Rat 1% Vale, escapamos, eh. No puedo escapar, no, no me lo creo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Qué no me envenenes. No me envenenes. Vale, escapamos. Gracias. Va a haber que levelear ya. Va a haber que levelear ya porque esos Pokémon me dan un dolor de cabeza importante. Vale, Ciudad Verde, chicos. Entramos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Este sí es Spur. Spur es y Psyduck. Está mirando fijamente al pitnub del tejado. ¿Quieres distraerle? Sí. El... ¡No! ¡No puedo capturarlo! Sí, Spur nivel 10. No me lo creo. Escapar, escapar, no puedo escapar, no puedo escapar, no, no, no, no, rencor, rencor, escapar, escapar, quiero escapar, no puedo escapar, que me va a matar, rayo burbuja, vale, eso es poco eficaz. ¡Qué guapo está! ¡Está guapísimo, chicos! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Huimos! Gracias al señor. Se piró. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido, hermanos. Era Pokémon de ruta, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Curamos. Ay, let's go. Vale, estamos aquí. Qué putada eh, No sabía que había combate ahí, obviamente eh, La putada es Que era el típico Pokémon de evento Que podíamos capturar y ya no podemos capturarlo ¿Vale? Así que es lo que hay Vamos al centro comercial Ostras, hubiera molado un psíquico agua, ¿no? Nada más, bueno, nada más, pero ya tenemos uno tipo agua Así que, oye, ¿vienes de pueblo paleta? En efecto, hermano, ¿conoces al profesor Oak? Tiene cornea, ¿se lo puedes llevar? <risa> ni sí, ni no, ¿sabes? Eh, soy el mm, cartero Y es lo que hay, pues nada, vámonos es que de, quiero que nos den ya las zapatillas para correr y este tipo de cosas, ¿vale? Así que. No quiero. No quiero pérdidas de tiempo. Ojo, qué putada, tío! Pokémon de, de Ciudad Verde. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos por aquí abajo. Vamos a poner. Aquí sí que voy a acelerar, ¿vale? Porque tampoco hay mucho más. Hay que volver hasta el centro. Hasta Polo Paleta. ¡Ojo, ojo! No quiero problemas aquí, ¿eh? Aquí estamos hablando de, de nuestra. ¡Oh! ¡Paralizador! ¡Ha hecho! Paralizador ya ha fallado, menos mal, menos mal, menos mal. Vale, le quito, le quito bastante más que antes, eh. Pistola, agua, adaptación. Paralizador, me paralice. ¡Ah! Me paraliza, hermanos. Vale, mientras no me intente envenenar. Ya no me puede envenenar, así que perfecto. Pistola de agua, nice. Pistola de agua, ahí lo llevas. Y pistola de agua, perfecto. Subo de nivel, por favor, dime que sí. 24, 24. ¡Ay! ¡Ah! subimos a nivel 6. Nice. Aprender algo de tipo lucha sería clave. Una pena. Una pena Vale, pues vamos al, al laboratorio Profesor, oh, dame tu Pokédex, hermano Que quiero empezar el asunto Hola Eka, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Hombre, chaval, ¿tú qué quieres? Pareces muy hábil entrenando Pokémon ¿Qué, tienes algo para mí? Le damos el correo, que eso son las Pokéballs Quiero recordar, ¿no? La Pokéball, ahí está Abuelo uh, Coronavirus Coronavirus ¿Qué quieres de mí? Eh, ah, sí, quería pediros un favor Ahí está en la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Esto lo sabemos, tampoco hace falta complicarse mucho. Toma de las Pokédex. Muchas gracias, profe. No se aprenden cosas sobre los Pokémon solo con verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. Y nos da 5 Pokéballs. Chicos. Chicos. Se viene el primer Pokémon. Pokémon de ruta. Cuando aparezca un Pokémon salvaje hay que lanzar una Pokéball para capturarlo. Pero esto no siempre funciona. Un Pokémon sano podría huir también cuenta la suerte. Quería hacer una guía de todos los Pokémon. Era mi sueño, pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo Por eso quiero... Uy, uy, uy, ha sonado Windows aquí Un segundo Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño Adelante, y de su busca, será una gran proeza No te preocupes, déjalo en mis manos Eca, que quede claro que no te necesito, le pediré a mi hermana su mapa Ah, es verdad, hay que pedirle el mapa a la hermana Vale, de locos De locos, chicos De locos Creo que ahora nuestra madre nos da las deportivas Dime que sí, por favor Dime que sí, mamá Hay que coger el mapa... El mapa era para esta señora. ¡Hola, señora! ¿Me das el mapa? Sí, gracias. Perfecto. Y ahora... Nuestra mama, mama, mama. Uh. I don't wanna die. ¿Me da las deportivas? No, me ha curado. Bueno, no está mal curar. Vale. Eh, no sé si nos da las deportivas ahora o no, pero vamos a capturar el primer Pokémon de ruta. ¿Por qué? Porque podemos. Y entonces, pues, pues, vamos a ello. Quiero, quiero que sea... Que no sea el Pidgey, prefiero el otro. ¿Cómo se llama? El... El Razzel Quiero el Razzel Vamos allá Vamos allá, ruta 1 ¡Primer! ¡Pokémon de ruta del juego! ¿Qué es? ¡No! <ríe> bueno, vale, vale, vale Pitnap, Pitnap No está mal, no está mal No está mal Eh, Placaje Porque es tipo tierra y lo podemos matar Ahí está Uf. Casi lo maté. ¿Tu Picotazo, ¿no? Cuidado Cuidado que me mata, tú Pokémon, va Va Va, captúrate Pitnap, Pitnap Nivel 2 O sea, no me jodas Vamos allá 1 2 ¡Tres! ¡Pao! ¡Se lo lleva! ¡Pitnap nos lo llevamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver... No se ve, no se ve. Bueno, se ve aquí. Abre los ojos cuando tiene hambre. Se dice que una vez en el entrenador los vio, pero fue atacado. Ok. ¿Le pones un mote? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Lo saben los astros, chicos! ¡Lo saben los astros! Vamos a esto y vamos a elegir otro mote al azar, ¿no? ¿Qué os parece para elegir eh, mote? Vamos a darle. ¡Let's go! ¿Quién se lleva el mote del pitnap? ¿Quién se lleva el mote del Pinna? Vamos, vamos, vamos, vamos. Darío. Darío. Darío. Ya solo con el nombre me la pone bastante, tío. O sea, tengo bastantes ganas de ver qué tal porque tiene buena pinta. Mis 10. Eco. Muchas gracias, Darío. Vamos a darle. Vuelvo al gameplay, por favor. A ver, un segundo. Ahí estamos. Gracias. Y Pinna, te llevas el mote. O sea, Darío, te llevas el mote de Pinna, no al revés. <risas> Darío. Darío. Ok. Darío. Oh. Nice. Nice. Muy bien chicos, pues vamos a dejarlo aquí yo creo Ya hemos eh, jugado bastante Mañana eh, nuevas rutas Chicos, podéis dejar un comentario, un like Para llevaros otro mod en el del próximo episodio Así que comentad el vídeo, dejad un super like De compito, no apretad ese botón Como si no hubiera un mañana, suscribiros Activad la campanita que así os avisa Un poco Youtube, ¿vale? Porque está la cosa un poco Jaleosa, y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Chao, chao